Bueno, te, te saludo con muchísimo gusto nuevamente y te agradezco mucho que estés con nosotros. Gracias, igualmente David. Gracias por la invitación y el espacio. Muchas gracias a ti. Primero, por favor, regálanos tu nombre y la asociación que representas. Bueno, yo soy Flor Morton y represento a una iniciativa que se llama Tulipán, que busca impulsar el bienestar de las familias de niños y niñas con enfermedades raras. Ok. Es decir que Tulipán es no una organización para atender a una enfermedad específica, sino atención a los involucrados con las enfermedades raras. Así es, al, a los cuidadores familiares. Ok. ¿Cuándo se construye o se instituye tu grupo de trabajo? Bueno, pues Tulipán llevaba tiempo en mi cabeza, ¿verdad?, este, Pero lanzamos la plataforma el 23 de abril de este año, uh -huh. que es cuando mi hijo Eddie cumpliría cinco años. Por lo que acabas de decir, entiendo que tu hijo Eddie falleció. Sí. ¿Qué sí. enfermedad tenía? Él tenía colpocefalia y síndrome de West oh. y otras afecciones. ¿verdad? A raíz lo lamento, de primero lo lamento. Oh, Gracias. Y después el niño está muy bien en donde quiera que esté. Ahora mismo está descansando de todo su problema. Te felicito por tener el valor de seguir un esfuerzo aún después de haber perdido lo más preciado en tu vida. ¿Cuál es el universo de paciente, perdón, cuál es el universo de personas a los que ustedes Tratan de llegar con sus esfuerzos. Ok, pues la población a la que buscamos llegar son este, cuidadores familiares no remunerados uh -huh. de niños y niñas con enfermedades raras. Ajá. Pueden ser los papás, la, los tíos, tías, abuelitos, el que el cuidador familiar que esté a cargo de, de el niño o la niña. Este, también pues, se nos han acercado per, cuidadores de niños con alguna discapacidad, no necesariamente esta discapacidad asociada a una enfermedad rara, pero igual pues encuentran este, apoyo en los contenidos que hemos compartido y pues nuestro segundo o, o benefactor indirecto pues son los niños, ¿verdad? Al estar el estar bien el cuidador pues puede hacer mejor su labor de cuidado. Flor, aparte de tu niño que falleció, ¿tienes más niños? No, solo ¿piensa, en... piensas tener más niños. No. Te sugiero que en razón de los tiempos a veces te dan oportunidad de repensar, reformular, reestructurar. Si fuera el caso y en algún punto quieres volver a experimentar el proceso maravilloso de ser mamá, consulta a un genetista. Las todo lo que tú ya sabes que tienes que hacer para que todo vaya bien. Y si ya tu deseo es no, ayuda a todos los que puedas como lo estás haciendo. Gracias. gracias Regálame una breve semblanza del porqué de tu esfuerzo. Ok. Bueno, cuando yo viví esta experiencia con mi niño, pues viví un proceso en el que de alguna manera me sentía muy sola porque no no encontraba, este, pues, o no conocía más bien a alguien que estuviera pasando por algo similar, ¿sí? en, en términos de, de que fuera la misma enfermedad, este, el, la, el, un proceso o, o la evolución más o menos similar a la de mi niño, y pues ese sentimiento de soledad, pues, como, como que me hizo pensar que hay muchas personas que están pasando por algo, algo así, y que quizás también sienten eso, ¿verdad? De, de estar solas. Otra cosa es que, pues, durante el proceso yo vi mi bienestar, pues, un poco afectado, ¿verdad? Porque, pues, al estar cuidando de, de un niño con, con tantas complicaciones y cuidados especiales, pues, uno se va descuidando, ¿verdad? Y, y vas dejando a un lado a, a tu persona. Y yo lo pensaba como... Bueno, y eso es considerando todo el apoyo que tengo de mi familia, el que yo podía seguir trabajando en, en un empleo formal, ¿verdad? Y, uh -huh. y me hizo pensar que hay personas que no tienen esa, esas facilidades o ese acompañamiento y, y pues de ahí nace esta, esta idea de apoyar a, a los cuidadores. Evidentemente es algo en lo que se piensa poco, pero que es muy importante el cuidador, ya sea un familiar directo, la mamá, el papá, uno indirecto, uno contratado, lo que sea, son vitales en la atención de un paciente con enfermedades raras. Sin cuidador, una parte del mecanismo se desengrana, porque entonces, ¿quién es el vigía del enfermo? ¿Quién es el auspiciador de la mejor causa? ¿Quién es el promotor de la disciplina en cuanto a la medicación y la atención? ¿Quién? Qué buena idea la de hacer esto porque en verdad los cuidadores y me uno a ese grupo, no somos muy tomados en cuenta. De hecho, nosotros vemos cómo le hacemos para poder tener tiempos para una cosa y para otra. Ok. En estos meses, me dices que de abril a la fecha, Estamos hablando de mayo, junio, en dos meses. ¿Consideras tú que ya tienes algún logro que valga la pena destacar? Pues creo que es, que es pronto para, para hablar de logros, pero, pero al menos el que haya un espacio para los cuidadores, el que haya... Este, este intercambio, entonces, propiciar el, el intercambio entre los cuidadores, dar una voz a, a una población que es poco visibilizada, ayudarlos a que, lo, a que ellos reconozcan que también son importantes, no solamente el paciente, pues, creo que puede ser un avance, ¿sí? si no un logro, un avance, y por otra parte, pues, que desde que lanzamos la plataforma se ha acercado mucha gente este, con la disposición de apoyar, y se ha formado un equipo de diferentes especialidades. Y esto, pues, nos habla de que hay un interés por el tema, una apertura por conocer lo que es poco conocido y, y, y pues, de, de involucrarse en la causa. Y creo que sin equipo, pues, pues no se pueden hacer cosas. ¿verdad? Entonces, para mí, pues, sí es un logro que, que al menos para Tulipán, que haya ese, ese grupo de personas con esa disposición e ímpetu para. Para ayudar, para apoyar. Yo, yo mismo quería contestar esa pregunta. Creo que sí, el mayor logro es que ustedes hayan pensado en construir un esfuerzo de este tamaño y para quienes es necesario, que son los colateralmente involucrados en los temas de enfermedades raras. Por supuesto que es un logro ya solo el hecho de que haberse creado este movimiento. Muchas felicidades, Flor. Gracias. ¿Mi pan es porque tú tienes ascendencia holandesa? No. Porque hay un discurso de Emily Clark, se llama, y es, de, es una escritora de, de Plaza Sésamo, que ella, en una conferencia de discapacidad, explicó su, su experiencia al crear a un niño con discapacidad, cómo planear un viaje a Italia y aterrizar, aterrizar en Holanda. Y entonces, ella hace esta analogía de pues, planear este, ir a Italia, aprender el idioma, este, todas las expectativas que un viaje conlleva y que de repente llegas a otro lugar que es más pausado, no tan vislumbrante como Italia, pero pues que también tiene cosas hermosas, ¿verdad? Como son los molinos, los tulipanes. Y, y tomé ese, ese discurso y un, un poco de lo que yo sentía acerca de Eddie, ¿verdad? Que para mí Eddie fue un regalo. Entonces pues lo asocié con, bueno, que, que si vas a Holanda, ¿qué te pueden regalar en Holanda? Un tulipán. Entonces de ahí nace tulipán, que, que también hablamos de que los tulipanes son nuestros niños, ¿verdad? Y son, pues, a quienes, a quienes cuidamos. Qué bonito. Una dama que conozco mayor, es una abuelita de un paciente, dice acerca de su experiencia. Mi hija... Se embarazó y todos estábamos muy contentos. El médico nos informó que era un niño y todos estábamos muy contentos porque no había niños en la familia, puras niñas. Eh, eh, cuando nació la criatura, uno, no fue niño, fue niña. Dos, traía un problema grave de enfermedades raras. El, el niño, La niña falleció rápidamente. No, no, no pudo sobrevivir ni una semana. Y la viejita... Perdón por la expresión. Es una dama mayor ya ochenta y tantos años. Dice, uno pone, Dios dispone y llega el diablo y todo lo descompone. Eso dice que le pasó a su hija porque todo lo que pensaban cambió. Sí. En fin, en este trabajo que estás desarrollando, uno que yo ya he visto en algunas partes del mundo, en Europa es muy generalizado el estar atentos y auspiciar los esfuerzos de los cuidadores, en Europa sobre todo, se le da una gran importancia a los cuidadores. También en Estados Unidos, pero en América Latina, quizá moviendo un poco el tema Colombia o Argentina en algún sentido con algunas enfermedades, no se le da tanta atención a esto. ¿Cuál dirías tú que es la tarea más importante de un grupo como el tuyo que tiende a reforzar no solo los lazos que nos unen con los cuidadores, sino en la aportación que los cuidadores te dan en el manejo de tu paciente. ¿Cuál dirías tú que es ese dato tan importante? Pues es que creo que hay muchas, muchas tareas ¿verdad? Por, por hacer. Creo que, que un, un paso inicial es crear esa comunidad, que esa comunidad esté dispuesta a... A hacer algo por ellos mismos y también por, de compartir información acerca de sus niños que pueda impulsar investigación científica para, para esas enfermedades. Creo que, que eso. Esa sería la tarea pendiente. Yo creo que sí. Pero, pero además, yo te voy a pedir que nos envíes la fórmula de trabajo que tú estás en este momento impulsando para que nosotros le demos difusión por nuestras páginas, por, por Federación Mexicana, Salud y Pide un Deseo, porque me parece un ejercicio remarcable que no solo tiene que ver con la intención de una dama que vivió una circunstancia muy complicada, sino que esa dama, habiendo perdido lo que más se quiere en la vida, continúa con el esfuerzo porque entendió que hay que hacer algo. Entonces yo te voy a pedir que nos envíes información para que nosotros podamos hacer de ella difusión correcta, ¿ok? No quiere sí. decir que tú no estés haciendo difusión correcta, pero la federación es un eh, lugar donde asisten muchos a ver lo que estamos haciendo y puede servir como un, una, una ventana importante para la exposición de tus, de tus causas. Sí. El eh, mundo se convulsionó a partir de la pandemia que nos avisaron a, a inicios de año. Los sistemas de salud se vieron vulnerados todos, los de primer mundo, y México pues no es la excepción. México quedó desnudado de manera muy evidente y además eh, lo que nos enseñó el ente desnudo fue la carencia increíble que tiene tantas cosas. Ni siquiera estaba pensado, contemplado un universo de personas a favor del de reconocimiento a los cuidadores. Ni siquiera estaba contemplado. O sea, eso era como, sí, después, ahí déjalo. ¿Qué te preocupa de la situación actual? Tomando en cuenta que tú ya tomaste la bandera de un movimiento que va a crecer en el futuro de manera importante, porque los cuidadores son muy importantes. ¿Qué te preocupa de la situación actual en torno a lo que tú estás haciendo? Bueno, pues me preocupa un poco la, la cuestión de cómo apoyar a estas familias a, a impulsar el bienestar en términos de, si, si hablamos de, de salud física, pues el, el poder a lo mejor ir a, a ciertos lugares a hacer ejercicio, ese es un ejemplo así básico. También pues me preocupa cómo ellos van este, enfrentando esta situación en términos de la vulnerabilidad que tienen sus, sus niños niñas. Uh -huh. este, y niñas y pues que muchas familias se han quedado sin empleo y eso también complica el que puedan comprar los medicamentos, este, pagar por las consultas, terapias, etc. Entonces creo que, que vuelve más complejo el que ellos busquen su bienestar cuando a lo mejor están sobreviviendo para tratar de, de que su niño o niña esté bien. Una de las expresiones que utilizaste al principio de esta conversación fue que eh, habría que dar una atención específica a estos problemas y en este comentario que hiciste eh, me pareció que ha, ha, hay algo que es muy importante remarcar. Para que tú puedas ayudar a quien sea, tú tienes que estar bien. Para que tú puedas ayudar a tu enfermo, tú tienes que estar bien. El ejemplo más eh, silvestre que puedo encontrar para hacer una analogía es, cuando vas en un avión, te dicen, si hay una descompresión en la cabina, póngase usted primero la máscara y después póngase a su menor, porque si usted no se la pone primero, se va a desmayar y ya no vas a poder ayudar a nadie. Así es la vida, hija. O sea, por la primera que tienes que ver en atención de que estés bien, eres tú. Y ya después tratar de ayudar a los demás. Mi hija me comentó, Paulina Peña me comentó, Pali es mi hija. Y me comentó que ha charlado en algunas ocasiones contigo. Y uno de los comentarios que me hizo fue, es una persona muy sensible e inteligente, papá. Sí, sin duda tienes que ser sensible e inteligente para hacer lo que estás haciendo. O sea, no puedo entender cómo alguien que no sea sensible, de entrada, pueda hacer esto. Déjame formularte la pregunta de una manera lo más aterciopelada que sea posible. Ya entendí que cuando tú perdiste a tu niño y en el curso de esos meses o semanas o años, no sé qué fueron, trágicos, entendiste el valor del cuidador. A favor de estos pacientes. Eso lo entendiste. Ok. ¿Cuándo lo entendiste? ¿En qué momento? Creo que lo entendí cuando en algunas ocasiones yo me sentía sobrecargada. Ajá. Sí, que, que en, hubo, te puedo decir, en Eddie es, estaba por cumplir cuatro años. Entonces, a lo largo de esos cuatro años hubo dos ocasiones en las que yo me sentí sobrecargada, física, emocionalmente, mentalmente, y que sentía que no, o sea, no podía con, con, con mi labor de, de cuidadora. Entonces, y, y te puedo hablar de que son, fueron dos días que me pasó eso, que, que es algo que se llama el síndrome del cuidador. Uh -huh pero de no poder levantarte, ¿verdad? O sea, de un agotamiento, pero extremo. Sí. Y también cuando, en, en, eso, en ese tiempo, a mí me operaron y yo sentía mucha, como mucha ansiedad porque, porque decía, no, no voy a poder cuidar de mi niño porque estoy recién operada, no lo podía cargar. Él necesitaba que lo cargáramos de cierta manera porque... Tuvo un problema con sus huesos y se, y se quebraba, se le quebraron sus huesitos. Entonces, a mí me, me, me generó mucho estrés esa situación y pues también el pensar qué pasa si yo no estoy. O sea, o si mi esposo y, y yo no estamos, qué va a pasar con él. Entonces, todo eso me hizo darme cuenta de la importancia que tiene el, el cuidador principal, verdad la, la, la familia. Y... Y pues también lo que platicaba con otras amigas, que pues luego cuando, cuando uno va muy seguido al hospital a cuidados intensivos, conoce a otras mamás sí. y pues eso de alguna manera a mí me ayudaba mucho como compartir con ellas. Y luego estábamos ahí a lo mejor dos meses en, en cuidados intensivos, pero se formaba una, pues como un, un grupo de, de mamás en una situación similar, cada, cada quien con, con un, un diagnóstico diferente, pero, pero pues nos entendíamos, nos apoyábamos, este, nos reíamos, que luego también decíamos, luego entraba la gente y decía, ¿por qué se están riendo estas mamás si sus niños están en pedos intensivos? Bueno, pues es que eso te ayuda, ¿verdad? Y, y te, te hace sentir mejor estar con, con otras personas que te entiendan. Ya lo creo. Ya lo creo. Eh, esto te lo... Te lo preguntaba porque ciertamente en todos los casos de enfermedades raras y quienes tenemos que ver con ellas, hay un punto que te catapulta, y un punto que te deprime, hay un punto que te reaviva, y un punto que te expresa algo que se tiene que hacer. En fin, siempre hay un punto. Yo tuve un punto, mi hija Paulina tiene la enfermedad de Bochet, estaba muy grave hace muchos años. Y los doctores me dijeron, venga, despedirse de ella. Y yo dije, de ninguna manera voy a despedir de mi hija, por supuesto que no. Y me acuerdo que la primera asociación que tenemos es Pide un Deseo, el Proyecto Pide un Deseo México. Y el deseo de Paulina era que, su deseo fue, papá, ¿me prometes que vas a cumplir mi deseo? Y le dije, sí, te lo prometo, lo que sea yo te lo voy a cumplir. Te prometo que lo que sea yo lo cumplo. Y me pidió lo siguiente. Papá, mi deseo es que salves la vida de mi hermanito y la mía. Así me dijo. Fue como si mil millones de soles entraran en mi torrente sanguíneo. Y dije, yo veo qué carajo hago, pero los salvo. Y cuando apareció el medicamento en el mundo, yo hice que lo trajeran a México inmediatamente. Me peleé con el presidente de la república. No me peleé. Hablé directamente con el presidente de la república en la oficina de los pinos. Todos tenemos un momento de quiebre, mija, o un momento en que tocamos fondo. Y ese momento o nos catapulta o nos sepulta. Una de dos. Depende de cómo nosotros asimilemos ese momento. Tú has hecho resiliencia, que es importantísima, y no solo la has hecho agregando el mejor valor a tu esfuerzo, que es tu determinación, sino también agregando este conocimiento pleno de lo que viviste, de lo que padeciste, sufriste, de la pérdida tan grande que tuviste y cómo esa pérdida te motiva para hacer lo que estás haciendo. Te felicito. Gracias. Hay eh, una pregunta, entre otras preguntas, sé que de esto podríamos hablar 14 horas, pero... No tenemos mucho tiempo. Eh, eh, ¿tú, ¿Tú y el papá del niño siempre estuvieron juntos en esta, en esta batalla? Sí. Estupendo. Estupendo. Ocho de cada diez familias con enfermos, con padecimientos raros, solo tienen mamá. Ocho sí. de cada diez. Difícilmente encuentras a papás y mamás juntos. Sí. Qué bueno que es el caso. Qué bueno. Flor, ¿qué no te he preguntado? ¿Qué a ti te hubiera gustado contestarme? ¿Y qué es lo que te hubiera gustado contestarme? Por favor, dime. Pues, déjame pensarlo. Dame unos segundos para pensarlo. Por supuesto. Por supuesto, en los segundos que tú piensas, me voy a permitir comentarte que me va a dar mucho gusto poder recibir información de cómo armaron su plataforma y ver de qué forma nosotros podemos robustecer su esfuerzo con difusión o con algunos mecanismos que puedan ser herramientas que les sirvan a ustedes. Porque si les sirven a ustedes colateralmente nos van a servir a todos. Entonces, eso es genial. Cuando unes un trabajo en trenesito, tú eres la locomotora y llevas un chorro de vagones. En todos los esfuerzos, los que tú empieces, tú vas a ser la locomotora. Y Júntate con vagones, quitando la expresión de vagón, quítate, el, júntate con vagones que hagan su trabajo. No lleves lastre porque uh -huh. te vas a cansar. No sí. lleves lastre porque te vas a agotar. Lleva a pura gente que trabaja. Ok. Bueno, creo que, que la, la pregunta y, y relacionada a las enfermedades raras, ¿verdad? O sea, como... A lo que tú quieras. Y si tú a mí, yo me, pregunto, si tú tú a quieras, mí me preguntaras qué, qué fue lo que pensé o qué fue lo que pasó por mi mente cuando a mí me dijeron de una enfermedad rara, pues es que la verdad ni siquiera tenía conciencia de que enfermedad rara es un término científico. Y entonces, pues yo buscaba información acerca de la enfermedad que tenía mi niño, pero, pero pues hay muchísima información y, y platicaba la otra vez con, con Pau de que de por sí somos pocos los que pasamos por algo así y luego la información está como muy dividida, enfermedad rara, enfermedad poco frecuente, enfermedad huérfana y en realidad como que no logras entender por completo la, las implicaciones que tiene una, una enfermedad rara y, y creo que pues... De, desde mi punto de vista, hay que dar más visibilidad a esas enfermedades que la gente sepa que existen, que la gente sepa lo que implica una enfermedad rara, ¿sí? Y, y quitar esa asociación que hay de, de lo raro con lo malo o con lo feo es, es simplemente una enfermedad que es poco común. Tu niño o tu hijo o tu, la persona que cuidas no es rara, ¿verdad? Y, y pues creo que es, que es esa parte, ¿verdad? Y, y, y cómo creo que lo podemos hacer, pues es hablando ¿no? acerca de, de estas enfermedades, hablándole a las personas que, que cuidan a estas personas con, con enfermedades raras, pero también a la sociedad que, que deben de involucrarse, a lo mejor no en aspectos tan específicos o técnicos de la, de la enfermedad en sí, pero sí de, de lo que, el reto que implica esta, esta enfermedad, este Cierto. estilo de vida. Cierto. En, en una ocasión, yo personalmente estuve considerando de manera muy precisa, si yo no tuviera hijos con enfermedades raras, ¿me preocuparía por los enfermos con padecimientos raros? Y me contesté, no, no me preocuparía. Porque... Sería mi derecho el no preocuparme porque no tengo. Entonces pensé, de ahí la importancia de multiplicar el esfuerzo por difundir las enfermedades raras y que la gente las conozca aunque no las padezca. Porque mucha gente no, no tiene cáncer, pero conoce el cáncer y se preocupa porque no va a ser que mi prima, mi tía, mi, mi hija, mi madrina tenga cáncer. Pero como las enfermedades raras, los médicos mismos las ven en su última hoja de libro pues entonces nosotros tenemos que hacer un ejercicio por difundir esto de manera muy profusa. Flor, tenemos un minuto y no quiero que este minuto pase sin darte las gracias por tu amabilidad, por tu gentileza en tus respuestas, por tu puntualidad y claridad en cada una de ellas, pero sobre todo por el gran ejercicio que echaste a andar para ayudar a tantos miles que son parte de esta comunidad que atiende a los enfermos con padecimientos raros. Yo te sugiero que siempre las menciones como enfermedades raras. Nosotros modificamos el cuarto constitucional en el 224bis y 224bis1 y les pusimos enfermedades raras y así está categorizado en la Constitución Política Mexicana. Hay médicos que dicen, no, son poco frecuentes, no, son, etcétera. Las enfermedades raras se categorizaron así, están con eh, categorización catastrófica, categorización de recursos que son para gastos catastróficos, Etcétera, etcétera. Ha sido un gusto verdadero conocer a la dama de la que Paulina me habló y que me dijo recientemente se inscribió como parte de la alianza de la federación. Te felicito por tu esfuerzo, por tu dedicación, por tu resiliencia después de haber perdido a tu muchacho, que es una de las, de las cosas con las que uno no quiere pensar nunca, nunca, nunca. Hija, hay muchas cosas pinches en la vida. El amor por un ser querido no puede ser una de ellas te agradezco todo tu tiempo tu amabilidad y tu generosidad muchas gracias a ti también David y por último por el espacio gracias hija por último quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con una curiosidad personal cuando tú eras niña veías las caricaturas cuál era tu caricatura favorita los picapiedras con esa sonrisa que dibujó tu rostro al recordar a los picapiedras Quédate siempre, porque si a tus esfuerzos, empeños y determinación agregas esa sonrisa, nadie te para. Que tengas un gran día, hija, y que gracias. tu vida en torno de todo lo que haces sea muy productiva, benéfica y satisfactoria. Porque hay alguien que te está vigilando siempre, que te cuida, que te quiere un chingo y que quiere que su mamá sea la número uno. Muchas gracias. Muchas gracias, hija. Corto Gracias. esta comunicación con un enorme gusto por haberte conocido y saludado dentro de cinco segundos. Igualmente, mucho gusto. Gracias, hija. Bye.